Hola a todos chacales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y antes de empezar quisiera dar las gracias a todos los suscriptores porque, pues porque ya hemos sobrepasado los 100, bueno es un comienzo y quería dar las gracias y el apoyo a, a todos por hacer crecer este canal. Bueno Sin más preámbulos vamos a empezar con una nueva partida en batallas arcade esta vez el escenario dominación Alaska. Partimos desde la zona norte, tres zonas por conquistar. Normalmente suelo partir, pues siempre a por la zona C, justo partiendo desde la zona más cercana. Vamos con tanques alemanes, empezamos con nuestro Leopard 1 y como siempre, a toda pastilla por la zona C Ahí empezamos venga, bonito, acelera vamos para allá, empezamos a aprovechar estamos en carretera para coger velocidad y ya poco a poco cuando ya estemos cerca de la zona ya iremos poco a poco cogiendo la línea recta bueno por el flanco quiero acompañar a varios compañeros venga, ya vamos enfilando poco a poco la zona C eh. Venga rápido vamos a sobrepechar la costa. vamos a intentar no darle a ningún árbol ah, casi le doy y venga ya desde aquí a de cabeza oh, tengo un visitante, vamos a ver vamos a ver eh. ahí listo la zona C empezamos a quitar las bengalas de humo, botes de humo, tanque medio, aquí justo en mi flanco izquierdo. Bueno, ya, eh, ya se ha parado un poco, ha visto la bengala de humo y entonces ya... Mira, no, pero está ahí, está ahí. Un caza un cazacarro, el jefe me acompaña, vamos, quién es, quién es, quién es, dónde estás, ahí te veo, ahí te veo. Americano, toma. Ah, me acaba de dar. Venga rápido, está toctado, Venga, nosotros somos más rápido, Carga hueca. Venga, otro más. Va ah, rebote. Venga, vamos a darle por abajo, por abajo, por abajo. Venga rápido, antes de cargar. Que venga, venga por ahí, por ahí, por ahí. Perfecto. Ah, me acaba de dar. que me dispara? Se dispara el venido por ahí por la derecha. Ahí está. Oh, no sé cómo no me ha matado. Venga, vamos a venga, las vengadas de humo rápido. Vamos a reponernos rápido. Venga, 11, 10, 9, venga, 8, 7, 6. Venga, vamos rápido antes de que me dispare. Venga, nos quitamos de en medio. No, no estoy a hacer todavía. Tengo que buscar. Venga, un Tiger por allí. 500 metros. Uy, no sé si ha sido un disparo. A ver, vamos contra el Tiger. Venga, nos metemos en ese rinconcito y estamos siempre eh, un poco más un poco más abajo, por ser un poco más camuflado ¿no? tirando árboles más remedio venga, ya más compañeros se animan por el flanco derecho está en la mayoría, aunque algunos aunque se tanque medio avanza rápido hacia nuestra posición venga, vamos a defender la zona C venga, vamos ganando, estupendo Estupendo. Justo lo tengo ahí enfrente. Mis compañeros también están marcando a otro enemigo. Oh, esos, esos van de cabeza. Van de cabeza por ese tanque medio. Estupendo los compañeros. Están todos ahí avanzando justo en la salida de esa zona. Están ahí pegados. El cazacarros también se acerca. A ver, a ver, a ver. Estoy marcando enemigos. no mucho tiempo aquí. Bueno, oh, se ha volado. Más. Cuidado. Vamos a echar una mano aquí, compañero. Venga, vamos a jugarla es que si están ahí batiéndose el cobre nosotros aquí no quitamos nada, venga, vamos rápido venga, esto tiene que ser rápido, ahora mismo estoy de flanco cualquiera de eso, vamos rápidamente hacia hacia esas rocas venga, rápido, venga, estamos a cubierto ha estallado, otro leopard, compañero bueno, esto es muy lejos para que te cubra el flanco derecho por ahí, están avanzando entre calles a ver si pudiera pillar alguno no veo a nadie nadie por, aquí, nadie por aquí, nadie por aquí no veo a nadie bombitas justo, venga, a ver, a ver, a ver no se está escondido, a ese de ahí tengo por aquí una miqueta, venga, venga, venga, aquí, aquí, aquí ay, perfecto. Cojonudo. Otro que cae. No sé cuándo hay que asomar a nadie por ese flanco. Mi compañero dispara. que tengo? tengo? por ahí? que tengo por ahí? Un Panther. Ay, fallado ese tiro. Se me ha movido el cañón justo en el último momento. Venga, recarga rápida. Nos quedan todavía 20 cacahuecas, mis compañeros le están dando. Venga, vamos a poner el Panther. Venga, venga, venga, recargando, recargando. Ahí justo en la parte alta de la torreta se ha hecho pupa venga, más bombas ¡Oh! ese disparo de dónde ha venido posiblemente de ahí de alguna calle Ese, posiblemente ese que está ahí no veo que, no, que haya podido ser otro bueno, que yo vea, que yo vea Compañero disparado. Bueno, pero esos están un poco más hacia la izquierda. No, ese fuera. Ese, ese es el que me ha disparado. Ahí está. Uy, qué chiquitito, pero esos son muy matones. Estos tanque, esos tanques con ruedas. Uy, que se me escapa este, que se me escapa. Venga, las piedras que no me dejan. Un ah, IS3. Este no ha sido. Vaya, desde una calle y s3 Venga, salimos con el ferdinand bueno me he llevado 4 por, por delante ya bueno pues vamos a, a llegar muy rápido con nuestro ferdinand hacia la zona c Pero a nuestro ritmo poco a poco llegamos vamos Esta partida va muy bien, venga, no la podemos perder. La zona A, prácticamente la vamos a conquistar, ahí, no está conquistada. La zona B, es la zona B, ahí está, hay muchos carros pesados, cazacarros, muy bien, estupendo. Bueno, se quedó en medio entre la A y la B también ha caído. Vamos a lo bueno, vamos a lo que vamos una c la estamos perdiendo no veo a nadie estoy marcando sí pero no lo veo un poco más para que el flanco no, rápido hay que ponerse de frente lo antes posible ahí ya lo he visto ya lo he visto. Y es un. Ver, un Panther parece que es. A ver, a ver, a ver. Ah. Vale. Rebotes. Esa tubería está justo a la altura. Mira, vamos a acercar un poco más. Justo entre esas dos tuberías. La tubería y el muro. Vamos a por él. Venga, ahí está. Ahí. Bien, estupendo. le hemos hecho pupa bueno, tenemos uno, un M48 también, aparte del Panther venga, vamos a insistir no se ha podido mover mucho venga, al mismo sitio el M48 me preocupa ahora mismo más que el Panther nada, ahí no está la torreta, es a donde le he dado venga, vamos a ver, por ahí, por ahí, por ahí nada, se ha olvidado de mover ahora, venga, ahora, ahora vamos, vamos, vamos un poquito. Ahí, perfecto. Ese es el sitio. 172 leones de plata por, por, por matar a 5. ¡Qué miseria! Hasta los recortes. Vamos por la zona C. El M48 parece hay un resto de él. Así que sí, si hay un tanque pesado, justo en ese flanco derecho. Cuidado no, con él, ojo. Pobrecitos coches. Ya está la zona C conquistándose. Ahí está el jefe con un carro pesado en P34, correcto. Ahí, muy bien. Esto está ya liquidado. No creo ni que me tiempo. Estupendo. Pues no me haya tiempo. Bueno, tercero en el equipo, no está nada mal. 5 objetivos terrestres destruidos, una zona capturada, casi 2, 28.856. Está muy bien, muy buena partida. La verdad es que lo que ha sido una pena es que el Leopard haya caído después de lo bien que lo estaba haciendo con el Leopard. Pero bueno, no se puede tener todo. Espero que os haya gustado esta partida, a todos chacales y nos vemos en unos minutos con otra nueva partida en otro escenario nos vemos en un momento hasta ahora chacales chao Hola chacales, un saludo a todos segunda partida de este vídeo esta vez escenario Túnez. Vamos a salir con los tanques alemanes. Solo una zona por conquistar. Zona A. Y vamos a salir con nuestro Leopard 1 de nuevo. Venga, vamos rapidito. Voy ahora a Zona A rápido. A ver si los compañeros me quieren apoyar. 6, 5, 4. 2, bueno, vamos a ver ya Acelerando rápido Por ese desfiladero entre las rocas Yo siempre suelo tomar Esta turma Vale uh, oh, vamos Tengo rápido Ahí marcándonos. marcándonos rápido, porque pues, van a aparecer unos salvajes cuidado bueno, aquí estamos tres, tres tanques ah, no veo nada con esa y fuera. afuera Me están conquistando porque justo estoy pisando yo parece parte de la zona A y por eso ellos no la tienen otro compañero un tanque ligero me acompaña y por este flanco también ahí, se ven unos cuantos carros enemigos ese carro medio está muy cerca hay que calcularlo hay dos compañeros que no se deciden a bajar la enfilada, venga el leopardo eh, a, ver, a ver si te veo bueno, me acaban de disparar eso no ha sonado a proyectil para no, es una ametralladora no veo ninguno están todos allá arriba esa palmerita a ver si se va y con eso ya logramos tener un poco más mejor de visión ahora desaparezco eso de que se aparezcan los árboles de esta manera. Ahí a ver amigo este, quién es, quién es. 550. Ahí. Buen disparo. No lo ha matado, pero sí buen disparo. Tenemos ahí detrás justo. A ver, a, ver, a ver. Ahí un carro ligero. Ver, mi compañero está marcando justo ahí lo tenemos justo ahí a ver si veo muy de lejos ahí arriba hay hay uno situado en esa colina lo mío está justo detrás de esa duna de arena a 700 metros cuidado con estos que se mueven venga dos compañeros cubren ese flanco venga hay ahora dos por aquí vamos a confiar aquí el equipo bueno ese parece que ha caído a ver a ver a ver Qué pillo. Ha esperado que mi compañero disparara para que justo por él, pero no se esperaba que estuviera, que estaba, que estaba yo aquí esperándolo. No bueno, ha sido inteligente, la verdad. Yo hubiera hecho lo mismo. Esperar que justo disparara a mi enemigo y estarle oh, A ver este, sigue ahí detrás de las dunas. No hay manera de que no los chicos eh, por ahí se ve algo ya vamos a ver eh. ahí justo le di parece que es un t 54 un tanque americano no veo bien yeah. wow, va a acabar de destrozar a mi compañero posiblemente haya sido ese están muy atrás estos los enemigos ya están retrocediendo la zona la estamos ganando listo muy bien genial bien, compañeros bueno hay que llevar, hay que ir avanzando Venga, no, me están regando guapas aquí vamos hay que ir avanzando a ver si vemos un momento cazacarros para poder hacer una escapadita por el río muy rápidamente correr hacia esas rocas para poder avanzar están bajando por esa ladera venga me estoy arriesgando mucho es este un está detrás de, de esas colinas está justo detrás de esas colinas bueno parece que el compañero el enemigo es que tenemos oswin oh, eso es un que que estaba ahí a lo lejos parece que ha volado cuidado un t 34 ah oh, se me ha podido escapar semejante lata vaya hombre me acaba de dar. Venga, vamos a reparar. Pero vamos a poner el tanque justo alineado delante de la roca No voy a darle el, el lateral, sería tonto. Sino mientras reparo de darle lateral, porque si no, entonces prácticamente le estoy regalando. Le estoy regalando mi muerte. A ver si está todavía ahí. Posiblemente se haya movido. Vamos a probar. Si sí, se ha movido, yo hubiera hecho lo mismo. Si pudiera moverme para reparar, justo me escondería detrás de esas rocas creo que es justo lo que ha hecho ahora sí se ve vamos a ver es el t34 ahí justo vaya mía que durillo que es para la merdecilla tanque que es el t34 venga vamos ahí ese ¿vale? ah, una una, una, dónde vienen esos disparos venga, la victoria está cerca Ojito, bueno, la mayoría de los enemigos los tenemos justo ahí, la parte esa alta de la colina. Pero no hay que descuidar ese flanco izquierdo que pueden aparecer con mucha facilidad y me pillan justo de me pillan justo de lado y ahí eh, te escapas. Un Tiger, vamos a ver ese Tiger, no veo nada, está, ¿dónde estás? ¡Wow! ¡Cayó ese! Eh! Y un serman. Hay un serman ahí. Vamos a ver si le podemos dar. Va, está justo detrás de esa duna. Imposible. No me quedo ahí esperando a ver si sube, a ver si baja. ¡Wow! ¿Cómo se ha llenado esto? La salida. Han caído muchos y salen ahora todos juntos a tropel. Bueno, mis compañeros son 3 contra 3. Venga, vamos a echar una mano. A ver si podemos. A ver, a ver, a ver. Y ese 4. Vamos, venga, vamos, vamos. Ah, venga, vamos. Ah, Vaya. Vale, vale. Ah, el fallo ha sido mío encima. Me he entretenido bastante. Cuando lo tenía prácticamente a tiro y él ni se había dado cuenta. Me tenía que haber quedado quieto y desde ahí mismo detrás del matorral lo hubiera liquidado. Vale, me ha pasado por tonto. Bueno, salimos con el Tiger 2. Con el SLA 16 Vaya manera más tonta de morir. Cuando lo tenía a tiro. ¿a dónde voy? <risa> ¿a dónde voy? ahí arriba es imposible, ah, no me puedo subir ahí no me puedo subir ahí es imposible ahí esta es la subida vale, pero aquí aquí ya lo que hay que hacer es estar en la zona, defenderla 946, me acaba de marcar A ver, a ver, a ver si ¿sí te acaba de disparar Me ha dejado tentado Venga Bajamos por aquí, por la cuesta Se está llenando esto Mi compañero estupendo ¡Ah, ahí está! ah, venga por él, venga este para mí ¡Ah, Ahí está <risas> Estupendo 172 leones por eso, que ¡Qué miseria esto está ya prácticamente ganado Reparar, reparar, reparar Tengo ahí varios, varios enemigos Ahí en ese izquierdo lo vas a ver le puedo arrear a alguno Ah este se me escapa Bueno, tengo aquí A ver, pues, si le he disparado estaba en verde ¿Qué pasa? Venga, venga Vamos, ¿qué pasa? Ah, tengo el, ca tengo el cañón roto. Bueno, me sé cumplida. Qué pena. Que se me han escapado estos dos últimos. Séptimo en el equipo. Dos objetivos terrestres destruidos. Una zona capturada. 17.527 puntos. No está nada mal. Muy bien. Y avanzando la investigación del TAM. Para que pueda ir por el Ratawagen 90 que es el que tengo ya ganas de coger bueno chacales espero que os haya gustado estas dos partidas os haya gustado el vídeo y si os ha gustado por favor dale like compartir y os espero en un próximo un saludo a todos chao